Hola, me llamo Carmen Martínez Padilla, soy Scouter en el grupo Scouts Marwan 690 y estoy estudiando mi último año de la carrera de Biología aquí en la Universidad de Extremadura.